Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry Hola, ¿qué tal? Buenos días. perfecto, eh, perfecto, perfecto, ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Ohio! ¡Ohio! Vale, perfecto Eso me ha venido como manillar de compadre, si es que O sea, me, me acabo de cagar encima ¿eh? Tengo que ponerme esto ya, tío, y picar, macho, como un hijo de la gran puta Bueno, a ver qué pasa también, porque tengo que quitar este puto árbol ya, eh se va tío vamos bueno, a ver, para atrás nosotros Este es el que tenemos que priorizar, tío Vale, pues bueno, nada, no, o sea, easy, visi Easy, visi, easy, easy, easy, I got it, guys vamos a, vamos a hacerlo con tranquilidad, con paciencia Está muerto, si no o se... Bueno, muerto no está, ¿sabes, mal, Wow, está deletadísimo, bro Eh, ¡Wow! y yo, creo que ha sido el, me el, la el mejor, el mejor lat game de hace mucho tiempo, eh. Nice, it's el Barolan. Está hice un kakuni. Amazing. That shit is really nice, That shit is really nice. <risa> y esa falta no te muchas gracias, Ley. Se hizo, gente. Eh, ahora mismo la profecía. O sea, el candado, gente. El, el, el puto Kunai se quitó de mi corazón. Y ya, nos vamos de Fortnite. Estaba, estaba ahí, tío. Estaba ahí. ¿Qué hace esa persona? O sea, hola. Increíble, no sé Ese no tenía martillo, el chapa, campeón, pero madre mía Qué susto me ha dado, y yo lo juro de corazón Bueno, voy a aprovechar, vale Lo siento, bro, lo siento, hermano El, camp el campero, Diz eh, Lo siento por ti, tío, o sea, es que así no se juega Gracias por ese mazo, bro oh, oh, di Dios te honre, tío, Dios te honre, bro dio huevos, eh, el man O sea, el man viene ¿Eh? O sea, el man viene reloj, compañero Eh, esa es la muerte más pro, tío. Que va... ¿Lol? Esa es la muerte más pro que vais a ver mucho tiempo, tío. ¿Eso qué es, bro? O sea... hermano no te estaban automático ¿no? Jugando a Fortnite, tío Los niños estos, ¿eh? O sea... ¿eh? O sea, bro, es el asqueroso ese, tío Asqueroso, tío, el pibe este. ¡Uh! ¡Let's go! Asqueroso, tío. Increíble. Amazing. ¡Ah! ¡Cámbate! Se ha quedado trillado el juego, gente. O sea, se quedó trilladísimo, gente. Se quedó frozen. Docente, ¿no? La reconcha de la lora, bro. Hola. Hola, bro. Tengo las manos frías, pero smile. Sonríe esta. El dito es para criar. What Gente, eso casi ha sido Gente, no puede ser sí. No puede ser ese pibe, eh Ah, vale, ah, vale, que me lo ha quitado, ¿no? Y yo, y yo, y yo, y yo, ¿qué hace, tío? De verdad, para el nota que queda, ¿sabes? Bien. Hostia, no, pues no me ha salido bien, gente Ah, lo siento I'm sorry, bro I'm motherfucking sorry No sé qué hacía el pibe ese Pero me ha puesto nerviosísimo, tío Digo, ¿y yo? ¿En serio? Qué suerte que tiene la peña ¿Sabéis qué es lo malo? Que creo que LOL Que creo que he fallado todas las balas, sí <risas> O sea, hola Pativico, hola Bro, ¿me quedé sin balas o qué? No mames, güey Una bala, ¿eh? Y si no la ha dado de milagrito, eh Joder, qué putada puede que me mate incluso, ¿eh? Fuera de coña. Y yo, ¿qué hace el pibe, tío? ¿Qué hace el pibe, tío? Y te tú la cara. Y yo, qué cara tan dura, ¿no? LOL. O sea, que tiene. ¡Que tiene vida! O sea, bro. La reconcha la lora. Me hace, me hace venir de allí, pero tú, para él esto bro para esto qué es eso pa nice como que no tenía alpio ese tío Vamos ah, por culo. Insane a un Manco de mierda. Pues sí. Nice. No What the fuck? Oh, oh. Vale, pues solo quedan estos dos notas, el pibe que está en el arbusto, ok, que vamos a dispararle ya. Vale, vale, vale Lo tenemos under de control, güey Vale, los dos están tocadísimos, ¿no? No están antes ¿eh? Y ese pibe Qué barro, ¿no? Vale, vamos hacia atrás, tío De puta madre, ¿eh? Vamos hacia atrás del tirón Lo malo es que estos dos notas Me van a subir aquí, tío Seguramente, ¿eh? Ah, lo he de derreteado oye al pibe de abajo la... Eh, ¿y eso? Vale, Y me... Yo que es un normal, Me... me... Es pues lo que os iba a decir Me lo va a intentar tirar sí o sí La, la ha molestado la ha el al chaval ese, tío Que la haya, que la haya deleteado, macho Tranquilo, bro Te quiero sí. Si te había quedado el pibe ahí enfrente A ver qué hace Porque va, va a tener que salir, bro Vale O sea, de verdad el pibe ese, os lo juro de corazón, está jugando así, o sea. Me quiere tirar, tío, o sea. Me quería. Vale, o sea, me quiere. Va, va, va. Me ha jodido, pero tela, ¿eh? Me ha jodido, terísimo. ¿Y yo qué haces, tío? O sea, ¿habéis visto eso? ¿Qué cojones me ha hecho el personaje? ¿Eh? Vale, están muy dones, ¿eh? Los digo. O sea, yo también, obviamente. Y más aún Ahora Bueno, pero con paciencia Y martillazo se hace Vale, para allá Vamos a darle ya, gente Guay, eso Hostia Vamos a poner nosotros esto aquí a boca perro, o sea cara a perro, eh, literalmente. Oh, oh, necesito muy pececitos, tío. Eh, lo importante de todo esto, que porque ellos no se pegan entre ellos, y me parece muy hostia y eso. Wow. What? A pico. fin, bro. What is that shit? Wow. You can see me? Wow. The shit is really nice. O sea, ha sido la mejor simulación de tiro al plato que hemos visto en mucho tiempo. Primera partida. Cheese. Tozzi. Eh, Tozzi. Deagle. ¿En serio? Nice. <risa> co compra. Co compra tu código. Bueno, compra tu muerte, sabes. En Fortnite se me ha quedado roto, eh. Fortnite está roto, gente. Se me ha roto Fortnite. Se me ha roto.